un giorno cari amigo da pablo el giorno de hoy voy a parar un allenamento con pesi el giorno de hoy voy a entrenar la gamba aunque le braccia le braccia puestos allenamentos que faccio yo eh, lo faccio con un objetivo primo me aleno yo segundo lo condivido con voy como no tempo de andar en palestra a la hora de puestos pues ejercicios per mantenerme en forma si tú voy y volumen ya debe andar en palestra y, y y trabajar con più pesos più altos pero lo que yo uso son pesos por ejemplo estos son 8 kg en ogni manubri son ejercicios para mantenerse a mí me han no servido ya son tanto tiempo que, que yo lo hago eso que hoy que gemelina no tengo tiempo de andar en palestra que medio que pare estos ejercicios para meterte en forma que, como voy a hacer voy a hacer este circuito voy a hacer voy a hacer 6 ejercicios 6 ejercicios en un ejercicio voy a laborar uno de gamba y uno de brazo, voy a hacer un circuito de, de 35 segundos de laboro con 30 segundos de recupero será un momento donde te mancará la fuerza pero tú debes continuar, continuar aunque yo me estanco tú y yo ensieme andamos avante y vamos a lograr nuestros objetivos de mantenerse siempre en forma un físico de espialla, no? ok, perfecto, vamos a hacer un poquito de de, de, de movimiento, en el posto donde yo me trove posible pues sí, le envío una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer actividad física, vea, con este sole que che en este momento, me imagino que a eso se, se, se va a sudar tantísimo porque, claro, el ejercicio ya es un poquito de, se debe hacer un poquito de fatiga, aunque el, el sole ya son doppia <ríe> fatiga, pero fue la fatiga nos va a mantener, nos va a alimentar en nuestro cuerpo siempre, en Ok, vamos a hacer un poquito de, de salto en el puesto. Salto, salto, salto. Un usa, un amortigo Amortigua la caduta. Eco, eco, sí. Pero ta, ta. de eso, cual telefonino vamos a tirarlo un poquito. Eh, eh, cua, porque no se, no se me, no se, no se me cae y se despaca. Pues, si tú, ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Te doy un, un segundo, 10 segundos para que te escriba. ¡Bravo! Te estoy inscrito, así me piace, ok Nuevamente, nuevamente Vamos a hacer este movimiento, así Tipo de Skipping, Skipping Así eh, sale nuestro batito cardíaco Nuestro batito cardíaco sale un poquito Ok, perfecto, perfecto Vamos a abrir, abro ah, y este. cortí vamos a sale 20, va, 1, 2, 3, 4, 5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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Nuestro batito cardíaco sale un poquito. Me vuelve. Bracha. Coge. Su, en Yu. Su, en you? Vamos a hacer ventina. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, sono 6 esercizi, gamba e braccio. Io questo lo vado a ripetere 3 volte, 3 volte, 3 volte. Allora son... ho fatto un planning, 18 rounds Dichoto raro. no, 6 por 3, dichoto, dichoto, sí, justo, justo, justo. Ok, hay 30 segundos para beber el agua, eh, reposar, eh, prender el oxígeno y prepararte para el próximo ejercicio. Ok, muy bien, si tú no hay un peso a casa, no te preocupes, prende dos confesiones de, de agua, cualquier cosa que sea pesante, o lo puedes hacer a corpo libero Ahora tengo la camarita que se me está. Está aumentando un poquito calurosa. Okay, ok, ok. perfecto, perfecto. Perfecto. Voy a meter mi timer, mi timer. Comemos de dicho prima. Seis ejercicios, seis ejercicios. 35 segundos de, de, de labor con, con 30 segundos de recupero. Ok, perfecto. Dónde el timer que no lo veo. El timer, el timer. Perfecto. Aproximadamente esto dura 20 minutos. 20 minutos para meterte en forma gamba y brazo. Ok. Vamos a iniciar, vamos a iniciar. Prepárate. 3, 2, 1. Via. 4, 3, 2, 1. Nuestro primer ejercicio. Guádalo, guádalo, guádalo. Guardalo, guardalo. A fondo avanti, bicipiti. Va, nuovamente. Da. Così, cambio, cambio, cambio. Da. Che il ginocchio non superi la punta del piede. Ok. Da. Va. Ok. Bicipiti. E gamba. Bicipiti e gamba. Ok, va Nuevamente, ok, perfecto. hallamos nuestro primo. Nuestra prima pausa. Nuestro próximo ejercicio. Vamos a fare. Escuote, abro lato y siempre bicipiti No, vamos a meter uno de espalda, espalda, voy a cambiar espalda, espalda espalda, guarda acá uno, Va, ok Sube, eso es, cosí perfecto abro ok, si sí. si sí, señores Tú puedes prender un peso que sea a para ti. Abro. Perfecto. Oh. Próximo, tipo burpis. Ok, tipo burpis, tipo burpis tipo burbi tipo burbi, guarda! Prendo il peso! Dietro! Apro, chiudo! Salvo! E scendo! Ta! Uno! Ta! salgo E scendo! Da. Uno. Da. Salgo. E scendo. Ok, abro, kiudo avante. Nuevamente, descargo. Está, piego, abro, kiudo avante. Nuevamente. Ok, estamos finito. Nuestro próximo, laterales. Tres laterales. Tres laterales, faccio chiquiti. Sole, sol, el sol, el sol Importante Tú no compites conmigo. Tú compites con tu esteso. Ok Guárdate. Guárdate. Uno Tres, tres, tres, tres, tres ah. Nuevamente Tres Cambio, cambio, cambio tres. Uno Nuevamente grande. Ah. Uno. Último, último, último. Está. Ah, okay. Cambio de lato Solo uno. Okay. Okay. Vamos a parar. Avanzada, avanzar, vamos a avanzar, vamos a avanzar, avanzar con cuesta, vamos a avanzar, espalda, uno, grande, traje, un poco de espalda, nuevamente, Ta. Ta. avanza, Ta. ok. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, grande, Uno espalda, ok, lentamente, Sí, si va, cambio, ok. Próximo ejercicio para nuestro primo round. voy a hacer, uno está aquí, dos, un bolo, abro de ato 60, uh, ¿no? 60 Se el laboro con, con pesos para tonificar tonifico brazos aunque legales ok uh. guardate guardate, va 1 2 3, abro 1 2 3 es 1 2 3 nuevamente 1 2 3 va, si va 1 va ok, ya tenemos falta nuestro primo round vamos a iniciar de capo Vamos a iniciar de capo, a fondo, a fondo, a fondo, a fondo, con bichipiti, presente uh. Se no, presente Se no, presente, Se madre de dios, con pues este esfuerzo vendrá pagado. te lo juro, te lo juro, condivide con este video, con qualcuno que le pueda ser útil, ok, Sí, va, va. vamos avante, avante va. 1, nuovamente cambio, 2, va, da, 3, bicipiti, ok, va, eccolo è, sta, sta, ok, nuovamente, sta, ok, va, sta, va, si va, Perfecto, nuestro próximo, escuote lateral, eh? brazo avante, Uf. Es uno te regala dientes, vamos, vamos, andiamo, andiamo raga, ay ay ay, esto es real, esto es real, aquí no se esquerza, Tutto si fa, fino a la fine, escuote lato, y facho espalda avanti. Ok, guardate, abro, abro, uno, lato, duele, va, va, ok, perfecto, va, madre de Dios, 60, ah, cambio, cambio, cambio, el burpis. Voy a cambiar de lado. Quiero guardarte, medio El burpis va de el Un burp. Un oh, piego, piego, piego. Piego. Abro, chiudo, avanti, zampo, e scendo, ta, uno, ta, ta, avanti, nuovamente, ta, ta, dietro, ta, ta, avanti, nuovamente, ta. ta, ta, ta, ta, avanti, ok, nuovamente. laterales, tres laterales, con bíceps, tres, plato bíceps. ¿Cómo va a ver acá? ¿Cómo va? Se siente, ¿no? <risa> guarda grande uno tre tre tre da. Da. due grande tre lato, guarda un lato da. uno due cambio cambio cambio tre cambio cambio Uh. Ah, decente, ¿no? Avanzada, avanzada con espalda. 44 años yo, quienes los apego. Todo lo que tú fai hoy, los manis se vendrán. Te lo digo yo porque a mí me ha da dado resultados. El peso. Grande. Uno. Grande. Uno. Grande. Uno. Grande. Uno. cambio, cambio, cambio cambio, cambio Grande. Uno. Grande. Grande. Grande. Grande. nuevamente Va. Traf. Cam. Traf. Cambio Cambio Cambio ¿Qué ha suceso? ¿Qué ha suceso? Ha suceso casino <tose> Ok Manca Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres 4, 5, 6, 7 4, 3, 2, 1, 0 Está aquí, está aquí Está aquí, guarda 1 2 3 Abro 1 2 3 Nuevamente va. Uno. Due. ¿Quién la tirita? Tres. Va. Uno. Due. Tres. Va. Nuevamente va. Se sí, va. Uno. Due. Tres. Ok. Habíamos finito nuestro primo round. Nuestro segundo round. Andamos con el. Con nuestro tercer. Terzo y último. Tutto lo que tú faltes hoy, domani se verá. Fuísimas en YouTube. Sí. Vamos. Presente. Se Hay una pequeña pausa porque la, el orgullo se ha firmado. Ok, ok. Vado avante. Está. Uno. ¿Va? Cambio. Está. Dos. Va. Nuevamente. Ta. Okay. Avante. Ta. Cambio. guarda, vale, como un como un centauro ahí. Va. Ecco, eh. ¿Puedes guardar que más? Meso. Fuerza al ginocchio avante. Bloco y faccio bicicletti. Nuevamente. continuo, Squat lato. Squat lato. Brazo avanti para la espalda. No voy a hacer de lato. ¿Cómo estás? No se me pero No me va a ok Pádero, cuadro, pádero. Cuadro. ¿Está? Ok. Abro. ¿Está? Abro. Ok. Abro. Ok. Abro. Ok. Abro. del Abro de lato. Ok. Nuevamente. Ok. Abro de lato. Ok. Abro de ato Okay. <risa> Vamos con el tipo burpee oh, oh. Se siente las matitas, ¿no? Se siente. ¿Cómo van? placa? come más, come más. Último esfuerzo. Último esfuerzo. Ok. esciendo Uno. Ta, ta. Avante. Salgo. esciendo Vado detrás. Uno. Ta, ta. Avante. Nuevamente. esciendo Dietro. Tra. Ta, ta. Avante. Perfecto. Nuevamente. Abro, chiudo, avanza, Nuevamente, excedo. Ok. Uh. Vamos a hacer tres laterales con bichipiti. Se siente la fatiga, ¿no? Se siente. Tutto con este esfuerzo. lo que fai hoy, domani se verá. Nessuno te regala miedo. La salud te costa, la belleza costa. Todo costa en esta vida. Ok, va. Lato, lato, lato. Uno. Son tres. Grande. Due. Due, dos. Tres. Cambio de lato, Va. Está. Uno. Due. Due, último, último grande, tres. cambio de lato un lado para otro lado voy a avanzar con espalda avanzo con espalda y nos queda mancando un ejercicio uno dai, te la falla te la falla no te ferme más, no te fermes Prendo el peso. Vado pa. A fondo. Vado avante. Uno. Grande, grande. Due. Sí. Cambio Perfecto, último ejercicio Juntos si y la fachamos Vamos a dar esta 60 oh. Se la fatiga Se siente Se siente, Se Pedro, Marco, Claudio, Andrea ¿Cómo va el andamiento esto es reales, esto es reales me estanco doppio con el sol ok esta aquí va, 3 1 2 3 va 1 2 3 aquí va 1 2 3 abro 1 2 3 Ci si va 1 2 3 apro Uno Uno 4 oh. Non è stato facile però l'abbiamo fatto fino alla fine Grazie veramente a tutte le persone que, que se alenan conmigo, pero el que no se alena, aunque te puedes alenar. Estos son videos gratis. A mí me han servido ya más de 20 años que hago estos ejercicios y e me han dado resultados. No dimenticare de beber de agua, mangiare sanamente. Importantísimo, dormir. Si tú no dormes, tu cuerpo no crece y no hay la fuerza para andar avance, gracias veramente si tú aún no te has inscrito inscríbete con este canal condivídelo con otros, me puedes dejar tu comentario Pablo, los ejercicios son muy fuertes ¿cuál cosa es más duro? te lo fechamos, te saluto te saluto, vamos a hacer un poquito de de, de stretching, de stretches iguales ¡Ah! madre de Dios madre de Dios prega por noche Estamos cotos y haré dormido poco porque las bambinas son dos gemelines, dos, dos, dos. No manca una que en la cera salte, ¿no? Eh, pianga, quiere eh, manjar, quiere que la prenda un brazo difícil. Ah, yo la prendo, pero no me la hecho dormir, bien Pero todo eso es amor, amor, paciencia, paciencia, eh, perder otra la persona, no ser egoísta. Ok, vamos a hacer un poquito de stretch. Vamos a picar una, una gamba así. Vamos a andar abajo. Vamos a andar fino en fondo. Me enfermo allí, me enfermo, me enfermo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, cambio, cambio, cambio, cambio. Ok, así si va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, vamos a scendere con, con le due, con le due, con le due fino a donde riesca, fino in fondo, fino in fondo senza piegare il ginocchio. Ok, vamos ad andare avanti, avanti, avanti, questo è diritto, questo è piegato con le due mani. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, cambio, cambio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ta ta. ta. Me piego, salgo. Me piego, salgo, me piego, salgo, me piego, salgo. A eso. Si no hay equilibrio, pues mete la mano en tu, a tu compañero, en el tabulo, al muro cambio. yo esto lo repito, lo he repetido 3 veces, tú lo 4 o 5 este ejercicio que habíamos hecho hoy, tú en semana lo haces de 2 a 3 veces y también puedes añadir ejercicio de abdominal, así, 6 a posto siempre vienen las brazos, brazos detrás El brazo siempre avante, avante. Cambio el de brazo, dietro. Perfecto. Abro, chiudo, cierro, abro. Espalda en dietro, avante. Su en yu. Perfecto. Por el día de hoy, habíamos finito. Gracias, veramente No te dimenticare de inscríbete a este canal. Láchame tu comentario. Gracias. De cuore, Pablo.